para que siempre puedan estar presentes en nuestras celebraciones. Con gozo nos congregamos en torno a la Mesa del Señor para alabar, bendecir a Dios y con esa alegría de sabernos Sus hijos participamos esta acción de gracias en este Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario. La liturgia de hoy nos invita a seguir un programa de vida siendo el mismo Jesús que nos lo traza a través de las bienaventuranzas. Él quiere realizar con nosotros un proyecto de compartir como hermanos todo lo que Él nos ha dado. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, nuestro querido reverendo Padre Francisco Benito Alvarado, Vicario Episcopal de la Pastoral Juvenil y Adolescente de la Arquidiócesis de Santo Domingo Acompañado de los Diáconos y Acólitos Con el canto de entrada que entonará el Coro Parroquial de Nuestra Señora de la Fe Iniciamos nuestra celebración con alegría y cantando En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz, el amor y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Y con, con el espíritu. espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nos alegramos en el Señor porque nos da la gracia, nos da la oportunidad de celebrar esta Eucaristía. Como pueblo de Dios, nos encomendamos a su amor, nos encomendamos a su misericordia. Saludamos a cada uno de aquellos que desde sus hogares siguen esta transmisión, siguen esta celebración eucarística y pedimos que también para ellos alcance la bendición de Dios. Quisiera que ofrezcamos esta celebración por todas sus intenciones particulares y que lo hagamos de manera muy especial. Por todos los jóvenes de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo Igual por los adolescentes En el marco de la celebración del Día Nacional de la Juventud Que se celebra aquí en nuestro país el día 31 de enero Desde ya pedimos al Señor que teniendo a San Juan Bosco como testimonio Nuestros jóvenes puedan cada día más tener más claridad en el camino de su vida En la búsqueda constante de su felicidad Iniciamos la celebración como siempre lo hacemos Reconociendo con humildad nuestras debilidades Y pidiendo perdón Tú que te hiciste pobre Para enriquecernos a todos Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que eres la misericordia para todos los que sufren Cristo ten, Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que te entregaste a la muerte por nuestra causa Señor ten piedad Señor ten piedad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 El profeta Sofonai, Sofonías nos dice que el pueblo de Dios se distingue por la humildad y la pobreza. Están haciendo siempre en los humildes, en los sencillos, que confían en el Señor. Escuchemos. Lectura de la profecía de Sofonías. Buscad al Señor los humildes que cumplís con sus mandamientos. Buscad la justicia, buscad la moderación. Quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca. Una lengua embustera, pastarán y tenderán sin sobresaltos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. soy los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Dichoso! En los cielos. Aleluya. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Él hace justicia a los oprimidos. Él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda y transforma al camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pablo en su carta a los Corintios nos expresa claramente que Dios se vale de la gente sencilla y humilde, los que se involucran simple y sencillamente en el proyecto del Señor, que es la vida plena para todos. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más ha escogido la gente baja del mundo lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por Él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se glorie, que se glorie en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelista Mateo nos presenta las bienaventuranzas como el programa de vida de todo seguidor de Jesús. Estas se presentan como las condiciones fundamentales que debe vivir el discípulo para envolverse en el proyecto de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tu palabra, Señor, es mensaje.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 En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña. Se sentó y se le acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, presentes en esta celebración y a todos aquellos que se unen a la misma a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, a través de la web, llegue nuestro saludo a cada uno de ustedes en sus hogares y nosotros desde aquí, Meditamos la palabra de Dios Y buscamos la forma de entrar en sintonía De entrar en la gracia del Señor Hemos escuchado la palabra de Dios En este cuarto domingo del tiempo ordinario Y quisiera partir del texto del Evangelio de Mateo Que hemos escuchado Situado en el capítulo 5 El famosísimo pasaje de las bienaventuranzas, de los dichosos Y dentro del conjunto de dichas que el Señor hoy nos presenta Tiene un realce particular, la primera con la que Jesús inicia Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Y así lo matiza muy bien el Salmo 145 que nosotros hemos escuchado de manera que podemos decir nosotros que el tema central del domingo, el tema central de la liturgia dominical, es precisamente el tema de la pobreza en el espíritu. La pobreza en el espíritu. Y aquí resulta siempre importante que nosotros hagamos una meditación seria, responsable y lógicamente muy cercana a lo que Jesús quiere para nosotros puede resultarnos un tanto fácil referirnos a esta expresión de Jesús de dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos hacerlo simplemente con la motivación inicial que tiene esta frase solemos cortarla, decirla incompleta y normalmente se nos ocurre decir dichosos los pobres o dichosos los pobres en el espíritu. Si la frase no la completamos, no estamos diciendo ni presentando el mensaje de Jesús. Porque cualquier persona puede aprovecharse de esta expresión y decir, bueno, la dicha de ser pobre. Como si la condición social de la pobreza en esa visión fuera algo tan valioso que nosotros tenemos que aceptarla de manera tan sencilla, de manera tan particular. Y podemos nosotros hacer o marcar una diferencia interesante con el tema de la pobreza. Porque la pobreza tiene dos visiones que pueden resultarnos totalmente diferentes, aunque estén relacionadas. Y nos preguntamos, ¿pero cómo es eso? Claro, la pobreza podemos entenderla primero como una condición social y cuando la pobreza forma parte de una condición social tiene la característica de que es impositiva, pobre porque la sociedad me impone ser pobre, pobre porque en los bienes, en los recursos que tengo en la sociedad en la que vivo no tengo la capacidad de vivir con la dignidad que estoy llamado a vivir. Y la pobreza como condición social de corte impositivo, de una forma u otra como resultado también de la injusticia social, de la falta de distribución de los recursos, de la falta de organización de los estados y de los pueblos para que la pobreza pueda disminuir, entonces podemos decir, bueno, no puede ser aceptada la pobreza con tanta tranquilidad, porque en ese sentido la pobreza se convierte en un medio de esclavitud, un medio de esclavizar, un medio de oprimir y se convierte también en la falta de oportunidad de muchas personas que tienen el deseo, que tienen el derecho, que tienen la dignidad de poder disfrutar de los bienes de la sociedad. No podemos aceptar la pobreza de esa manera. Al contrario, la pobreza entendida y reflexionada como condición social Siempre tiene que ser una realidad A combatir y a superar en la sociedad No una realidad a aceptar A vivirla como si nada hubiese sucedido Es a luchar para que disminuya Por eso la voz de la iglesia A través de su doctrina social Siempre ha sido y siempre tiene que ser la lucha porque haya igualdad de condiciones para poder acabar con la pobreza. Y esto, lamentablemente, se ha quedado mucho en el discurso, en el discurso de los que nos dirigen, en el discurso de nosotros cuando tenemos la posibilidad de ayudar también y aportar a ese tema. Y se quedan muchos discursos, se han enarbolado. Muchas construcciones, mucha literatura, muchas expresiones, muchas promesas Pero seguimos permanentemente luchando contra este mal de la pobreza como condición social Y nosotros entonces tenemos que decir, bueno, si la pobreza es tan buena Si Jesús habla de que dichosos los pobres en el espíritu ¿Por qué entonces tenemos que combatir la pobreza en la sociedad? Precisamente por la visión de pobreza que Jesús nos presenta Jesús nos está refiriendo a la pobreza como condición social Y si en algo podemos relacionarla Tiene que ser después de uno hacer una reflexión seria En la otra visión que Jesús tiene Porque la otra mirada que se le tiene que dar a la pobreza Es la pobreza como opción libre de vida del ser humano cuando yo soy capaz de tomar la opción de hacerme pobre en el espíritu para que mi vida, para que mi persona, para que mi felicidad y mi estabilidad en el mundo dependa del reino de los cielos, dependa de la voluntad de Dios, dependa de lo que Dios me da y no de lo que yo simplemente puedo construir. Y hacia ahí está colocada la mirada de Jesús Dichosos los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Porque el que es capaz de renunciar a las cosas materiales Se abre entonces a la riqueza del Dios A la riqueza del reino de Dios Y es precisamente esa pobreza Lo que se convierte en tesoro en el evangelio y que más tarde nosotros lo vamos a escuchar en los labios de Jesús, en la mujer que se le pierde una moneda y la busca, y cuando la encuentra emocionada, dice, he encontrado lo que se me había perdido. Se parece también a aquel que encuentra un tesoro en el campo y cuando ya lo ha encontrado, se va, vende todo lo que tiene para quedarse con ese tesoro. Jesús tiene su mirada puesta en la pobreza, que nosotros estamos llamados a elegir, a optar por Él. Esa capacidad de quedarme con la pequeñez de mi vida para poderla llenar de Dios. Y no pretender vivir todo el tiempo en la sociedad llenándome de aquellas cosas que la polilla y los ladrones pueden robar. Hoy en día, en una sociedad tan globalizada, tan conectada, tan moderna, en una sociedad donde la misma economía y la producción de riqueza, la generación de riqueza está a la vuelta de la esquina, está en un teléfono móvil, está en cualquier mesa de trabajo, las personas se acuestan con mucho dinero y se levantan muchas veces con poco dinero. Porque mientras duermen la bolsa de valores ha caído, porque mientras duermen le han robado, porque mientras descansan el mundo cambió, se desató una guerra, se desató tal situación y todo se va al suelo. Sin embargo, el que se hace pobre en el espíritu tiene su mirada puesta en el Señor y no hay nada humano que le pueda robar. Esa riqueza, cuando me he encontrado con el reino de Dios, cuando me he encontrado con Jesús, cuando lo he descubierto en la historia de mi vida, soy capaz de renunciar a todo lo que humanamente me ata para quedarme solo con Él. Y ese es precisamente el dichoso en el espíritu, el que es capaz de poner la mirada solamente en el Señor el que es capaz de colocar su mirada solo en Dios, consciente de que las cosas materiales, de que las riquezas de este mundo, si las poseemos, tienen que estar también al servicio de mi salvación y no como propio modelo o como propia razón de mi condenación humana. Y quizás ahí hay que hacer un ejercicio muy bonito. Las riquezas materiales que me hace y me presenta a mí ante el mundo como rico, con poder, con dinero. Cuando soy capaz de ponerla al servicio del reino de Dios. Entonces esa riqueza material también se convierte en materia de salvación y no de condenación. Pero es muy difícil. Porque el deseo, el poder y la vanidad nuestra nos engaña y nos arropa. En esta realidad... Como decíamos al inicio de la celebración, estamos celebrando durante esos días la preparación o por decirlo así, incluso esta novena, San Juan Bosco, que se convierte en la preparación para el Día Nacional de la Juventud y quisiera antes de terminar compartir, que podamos compartir este mensaje que nosotros como Arquidiócesis de Santo Domingo tenemos y proyectamos para nuestros jóvenes El Espíritu Santo Nos mueve cada día A tener un compromiso más profundo Con el bien pastoral De los jóvenes en nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo La juventud Necesita siempre ser entendida Como un lugar teológico Como un lugar de encuentro Con Dios Un escenario De encuentro entre el Creador Y lo creado en condición de crecimiento permanente La juventud es precisamente ese camino amplio, confuso y a la vez esperanzador Donde vamos tomando decisiones Algunas decisiones acertadas, otras no tanto Pero en resumidas cuentas La juventud es un tesoro incomparable en el que todos tenemos la dicha de vivirla Queremos responder a la iglesia arquidiocesana que ha puesto la mirada en la honestidad como valor a cultivar en el año 2023, buscando cada día ser más transparentes en el obrar y en el vivir de nuestra fe. La honestidad siempre ha sido un valor que caracteriza a los jóvenes debido a su capacidad de búsqueda constante de la felicidad. Los jóvenes no solo quieren tener participación en los espacios de servicios importantes del país, sino que también los jóvenes quieren tener buenos referentes en esos servicios. No solo queremos política, justicia, economía y relaciones humanas claras y transparentes, sino que también aspiramos a tener una iglesia honesta, participativa, Sinodal, transparente y desligada de los poderes que corrompen el corazón de los hombres. Una iglesia cercana a los que sus pecados no les dejan ni levantar la mirada a Dios ni a los hermanos, pero que necesitan del cuidado y la escucha de los que queremos construir el reino de Dios. Aspiramos a la vez, llamados y llamamos a los jóvenes a ser verdaderos influencers de la verdad y del bien, de la construcción de una humanidad más justa y solidaria, donde podamos emprender el camino de la verdad, juntos con la misma meta. Las luchas, aventuras y comportamiento de los jóvenes responde a esa llamada y a esa llama encendida que crece en su interior y que les obliga a salir cada día a conquistar la vida. Su deseo de éxito. Para conseguir la felicidad hay que apegarse a la honestidad, hay que apegarse a la justicia y hay que apostar a la construcción del bien. Que el Señor Dios bendiga a cada joven de nuestro país, que Dios acompañe a cada joven de nuestra iglesia y que en el corazón de nuestros jóvenes siempre esté presente el Evangelio de Jesucristo que es nuestra salvación. Amén. Les invito a que ahora juntos profesemos nuestra fe. Y yo les pregunto a ustedes, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día y subió al cielo. ¿Y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Vamos a decir juntos: esta es, fe. esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos en confesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Llenos de confianza, vamos a presentar al Señor nuestras súplicas. Por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes, diáconos consagrados y laicos comprometidos enviados por el Señor, para que con la fuerza del Espíritu Santo, anuncien el Evangelio a los pobres y la libertad a los cautivos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, especialmente por los de nuestro país. Para que renunciando a sus intereses personales, trabajen con entusiasmo y honradez por lograr el bien común. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la pastoral juvenil de las distintas diócesis. Para que el Señor les conceda crecer junto a los jóvenes en amor, santidad y calidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos los niños abandonados, los presos y todos aquellos que hayan perdido la esperanza, para que se sientan los bienaventurados del Señor y encuentren en nosotros la mano solidaria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los fieles que se encuentran aquí presentes, los que nos siguen a través de la televisión, radio y la web, para que entendamos el verdadero sentido de las bienaventuranzas y llevemos a cabo lo que en ellas se proclama. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, concédenos lo que Tú bien sabes que necesitamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. conmigo, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y la de toda su santa iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos, al aceptarlas con bondad,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 y alabaremos por siempre tu misericordia, con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánime el himno de tu gloria.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 Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y come de todos de él Porque esto que es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, gloria y alabanzas a ti, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el Cáliz, y dando gracias se bendijo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 para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío, gloria y alabanzas a ti Señor bendito y alabado seas por siempre Señor Jesús Este es el sacramento de nuestra fe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 el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden y custodien nuestra alma hasta la vida eterna. Amén. Invitamos a quienes nos sintonizan, donde sea que se encuentren, a vivir unidos en oración este momento de comunión con la siguiente oración que nos legara a San Alfonso María de Ligorio. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas.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 Los. sé por estos dones de nuestra redención. Te suplicamos, Señor, que en este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiera aprovechar, queridos hermanos, la ocasión antes de terminar para motivar a todos los jóvenes a participar en las diferentes actividades que se tendrán con motivo de la celebración del Día Nacional de la Juventud. Para los jóvenes de la Vicaría Norte, este domingo se estará llevando a cabo en el Parque Mirador Norte la celebración del Día J, el Día Joven. Es un encuentro de todo el día, comenzando desde las 8 de la mañana, terminando a las 6 de la tarde. Ese encuentro reúne alrededor de 400, 500 jóvenes de la Vicaría Norte y ahí tendremos todo un día de celebración, de alegría, de adoración, de celebraciones eucarísticas, de compartir de canciones, de comida también y de juegos, como les gusta a los jóvenes. Entonces, todos los de la Vicaría Norte invitados al Parque Mirador Norte a participar en esta celebración. Los de la Vicaría Este tienen una hermosa celebración en la parroquia Paz y Bien, iniciando a las 2 de la tarde hasta las 6. También es una celebración, una tarde de alegría, de oración, de formación y de celebración por el Día Nacional de la Juventud. Y el 31 de enero, que es el día oficial del Día de la Juventud, tenemos una celebración eucarística a las 10 de la mañana en la Catedral. Invitados centros educativos católicos, preside el arzobispo, el Ministerio de la Juventud, nos acompañarán también algunas autoridades. Eh, que están al servicio, jóvenes que están al servicio de puestos públicos, de instituciones públicas y privadas, también estarán ahí y muchos invitados más. Y el 31 también, en la noche, a las 7 de la noche, todos los jóvenes entonces de la arquidiócesis nos congregamos en el santuario de la alta gracia en la zona colonial y tenemos un lucernario por la zona colonial para terminar en la Casa de Juventud Colonial con un momento de adoración y de celebración por el Día Nacional de la Juventud, pidiendo a Dios sobre todo por la honestidad, por la claridad, por la transparencia de nuestros jóvenes en su felicidad y en su vida. De manera que todos los jóvenes estamos invitados a participar en este encuentro y los que no se sientan tan jóvenes para participar, invitados a orar, a interceder, para que todas estas actividades se lleven a cabo con la salud que viene de Dios. Así que encomendamos todo esto también a la intercesión de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El, el Señor, Señor es contigo, está bendita tú eres entre todas, todas las mujeres, y bendito es el fruto de, de tu vientre, vientre Jesús. Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradezco la invitación, la acogida, siempre mi respeto, mi cariño para esta parroquia que durante los años 2015, 2006 me recibió a mí recién ordenado. Fue mi primera parroquia, mi primera experiencia sacerdotal y siempre estaré muy agradecido de cada uno de ustedes. No puede faltar el aplauso. Reiteramos a la orden ahora en la casa de la juventud, también en la parroquia Nuestra Señora de la Fe. Ahí estamos al servicio de la iglesia y al servicio de cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Tenemos gracias. Es vida, vida es alegría